A las posiciones que se han estado presentando en estos días sobre la posibilidad de las elecciones, de que si sí será posible por el tema que tenemos de salud en la República Dominicana y el mundo. No escapamos de esto. A pesar de la pandemia, la Junta Central Electoral se mantiene firme en celebrar las elecciones de este 17 de mayo. Eh, aún con la crisis sanitaria que vive el país, el pánico y la población, eh, que vive la población, ha generado la, eh, que ha generado la presencia del COVID-19. El Pleno de la Junta Central, encabezado por, el, se, por su presidente Julio César Castaño, conoció este lunes el calendario de actividades, escuchen bien, referente a las elecciones generales, presidenciales y congresuales, eh, a celebrarse este 17 de marzo del 2020 y decidió remitirlo a los partidos políticos para los fines correspondientes. En adición al pleno de la junta, el eh, uso de conformidad eh, con el calendario de actividades, la entrega del padrón preliminar a los partidos, esta, o sea, se, los partidos se realice vía secretaría general este martes 31 de marzo ya que la entrega del padrón definitivo está pautada para el 6 de abril del año en curso. La pregunta es la siguiente. ¿Considera usted apropiada esta decisión? ¿Considera usted apropiada el firme, eh, la firme posición que asume la Junta ante la, eh, la realización de unas elecciones en nuestro país en medio de una crisis sanitaria, de salud, de pánico que vive la República Dominicana? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, miren, eh, la Junta tiene lo, la correcta aplicación de, de, de los tiempos, pero esto lo va a determinar cómo vamos a enfrentar y qué tiempo durará eh, el no control de, de la pandemia en República Dominicana. Ya Leónel Fernández ayer lo advertía, que primero está lo humano y que... No tendría otra razón que, que la de posponer la, las elecciones, en razón de que no hemos controlado el, el mal. Obviamente que la Junta está cumpliendo con sus tiempos, pero eso lo va a determinar en la forma que, que se aborde en la pandemia y cómo nosotros en la cuarentena definitivamente la tengamos eh, controlado. si no se controla de aquí a, a finalizar eh, abril lamentablemente el liderato nacional tiene que buscar una vía de suspender o de posponer elecciones Ulvio. evidentemente que evidentemente Carolina y Francis y Amado y Gergian que las condiciones si fueran serían es imposible ser. En este caso, la, la Junta está cumpliendo con un calendario establecido, como si las cosas estuvieran normales, hacia mayo 16. Esto indica el orden, el orden que debe de seguir un organismo como la Junta. No obstante, si las condiciones no son adecuadas, inmediatamente... Esto tendrá que ser pospuesto y modificado también en algunos algunos parámetros de leyes que dicen que tiene que ser en mayo. Hay, hay posibilidades dentro de, de las leyes de posponerla un mes más. Si se necesita más de ahí, dadas las circunstancias que se puedan estar dando, pues ya tendría que haber una modificación constitucional. Entonces, en base al orden del organismo, de la, que es la Junta Central Electoral, está bien. Vamos a poner el calendario, vamos a establecer los parámetros y, y si las condiciones así lo, lo permitan, se pueda realizar. Ahora, en las condiciones de hoy, eso es imposible eh, hablar de, de unas elecciones, pero se espera... De acuerdo a lo que es el proceder de la enfermedad, de esta de acuerdo a cómo se desenvuelve, que viene eh, la presencia, luego viene el pico, después viene la decadencia, pero todo eso depende también del manejo y de la eficiencia, cómo se combata la pandemia. Entonces, eh, en el proceso vamos a ir trabajando, pero también pendiente, porque primero está lo malo, primero está lo humano. Bueno, eh, yo, yo pienso que, comparto con Fulvio la, la opinión, la Junta tiene que desarrollar su organigrama, tiene eh, que eh, cumplir, ¿verdad?, con las fechas establecidas, porque es un calendario, eso no es a lo loco que se hizo, sino es un calendario que se va cumpliendo paulatinamente. Es muy lógico que ella siga eh, tan campante como el hombre aquel, como dice el refrán, eh, porque en definitiva eh, la Junta tiene que tiene la obligación de organizar unas elecciones. Que se den esas elecciones es probable, es probable que no se den, es probable, porque en definitiva el tiempo se me está cortando y nosotros estamos en un estado de la pandemia que todavía no podemos decir ni siquiera que estamos en el pico o nos estamos acercando al pico. Lo que quiere decir que sería muy difícil y sería todo un dislato hacer unas elecciones en medio de una situación como esta, a pesar de las guantes, a pesar de las mascarillas, el riesgo es demasiado alto, es demasiado eh, riesgoso no salir a la calle, a hacer filas, sobre todo vean ustedes cómo se están haciendo las filas para comprar comida, que es una, una locura. Y eso indudablemente que se duplicará o triplicará en caso de unas elecciones, lo que quiere decir que lo de la Junta es correcto, lo que tendríamos que ver es cómo vendrá el tiempo, tendríamos que esperar a ver cómo se desenvuelve la vida nacional y cómo realmente si podemos nosotros cumplir cosas que no creo, desde hace días vengo pensando en eso, no creo que podemos cumplir con el calendario. La solución jurídica, la misma que se le dieron a las elecciones municipales. Por supuesto, si el plazo llega y todavía no se puede, entonces ahí habría que tomar otra decisión. La modificación constitucional es peligrosa, sobre todo en estos tiempos, porque hay mucha gente, hay mucho desorejado. Ahí anda un carajo a la vela, que es un senador del PLD, diciendo que le cambien, que, le, que se modifique la constitución para aumentar el periodo a Danilo. Hasta eso se llega. En sí. Este país. Cuánta bueno. ignorancia, cuánta sí. estupidez, cuánta estulticia, cuánta gente que no son más que oportunistas y se meten a la política. La política no es eso, lamentablemente. Un hombre de Estado es otra cosa. Bueno, bueno sí. con relación a todo esto, es entendí que la situación de la Junta Central Electoral de que eh, está haciendo con la labor eh, que está asignada para ellos. Y efectivamente eh, eh, las elecciones, independientemente de lo que va a suceder de aquí a mayo, eh, yo quizás no creo que tengamos una solución para este, para este virus, para esta pandemia. Y entonces, eh, lo correcto sería buscar solución a la posposición de las elecciones, porque es evidente, repito, que no estarán dadas las condiciones para que en mayo se puedan llevar a cabo unas elecciones que no pongan en riesgo a la salud de la gente. Habría que ver eh, de qué manera la clase política dominicana llega a un acuerdo de poniendo las actitudes y entonces eh, buscando eh, a futuro eh, de una, de una fecha que quizás no sea necesaria una, una modificación de la Constitución ante la situación de que algo especial frente a esta pandemia. Mira, eh, hace unas, unos 10 días, dos semanas, se le preguntaba al ministro de Salud eh, si nosotros teníamos las condiciones para realizar elecciones. Se le preguntaba que si la teníamos en el momento de las elecciones municipales por lo que ha implicado eh, de las elecciones municipales a la fecha que se entiende que ahí pues ha radicado todo el problema eh, por otro lado se le pregunta para las elecciones de mayo para las eh, presidenciales y él dice que sí que tenemos las condiciones decía el ministro de salud hace unos 10 días, habría que ver si esto se le pregunta a mediados de abril y las condiciones que tiene en este momento, él como ¿qué pasa? Eh, habría que ver, habría que ver eh, en unas dos semanas si las cosas como marchen, o sea, se podría armar una logística de que la gente eh, mantenga un comportamiento adecuado, de que se utilice las medidas necesarias para que se realice el proceso electoral, nos ha sorprendido si se quiere la actitud de cercanos al Presidente de la República, donde firmemente dicen aquí habrá elecciones, el Presidente Medina estará hasta tal hora, de tal fecha o sea, cuando deba de entregar su gobierno al parecer hay una posición muy firme desde el gobierno central de no seguir un día más eh, dirigiendo el país o sea, cuando termine su proceso o deba de entregar el gobierno entonces ante todo esto es eh, Estamos, nos encontramos, muchachos, amigos televidentes, eh, en una situación eh, de inestabilidad en ese sentido porque se está planteando eh, la movilidad de las elecciones. Tenemos al gobierno, que hay gente muy cercana a él, eh, cuando lo dice un eh, un ministro de los más cercanos al presidente, que decía, no, nosotros no, el presidente no va a seguir. Y tenemos la situación de salud que tenemos, entonces no sabemos realmente que estamos parados y tenemos el órgano que dice que sí. Y si este órgano se impone, por encima de todo, vamos a decir, o busca llegar a un acuerdo con salud pública, habrá elección, discutiblemente. Bueno. ¿Algo más que señalar? No, mira. Bueno, pues, por, por mi parte no. Vamos a ver qué tiene Francia. Adelante, Francia. Es simplemente eso. En la forma que el Estado ha abordado el problema de salud que tenemos, solamente los resultados que arroje la cuarentena y las medidas que se han de tomar serán las que van a determinar la continuidad de ese calendario. De lo contrario, ni puede haber en este momento reformas, ni puede haber tampoco elecciones que no sean elecciones pospuestas en razón de lo que ya hemos advertido eh, primero está lo de salud y después vienen las elecciones es mi parecer ok bien, como no gracias señor francis rodríguez señorita carolina sí pues vamos a presentarle a los amigos televidentes la pregunta del día vamos a ver es la siguiente la pregunta del día dice así. ¿Está usted de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo con que se realicen las elecciones presidenciales y congresuales en mayo, pese a la situación actual por el coronavirus en nuestro país? ¿Cree usted, y sería importantísimo que la gente nos llame y que nos diga, o sea, qué piensa sobre este parecer? ¿Está la ciudadanía de acuerdo con que se realice el proceso electoral en la República Dominicana? Podemos interactuar. Carolina, decirle a la gente que no tenemos activo el WhatsApp y que solo pueden comunicarse con nosotros a través del 829-451-3381. Ese número que está arriba ahí en pantalla, eh, a la derecha del supervisor, a ese número de celulares que se pueden comunicar para las llamadas. O a los celulares, bueno, pasa que hay algunos que están transmitiendo de sus celulares y se complica un poquitico ahí. Pero pueden llamar bien. al 7 al 829 uno La persona que quiera participar okay, este bien. Está bien, cómo no Es este, este. teléfono que está ahí, que tiene el, el logo el logo de WhatsApp Así es. A ese número, llámenos a ese número si quiere eh, comunicarse con nosotros interactuar con nuestro público y con nosotros que estamos cada quien en sus casas haciendo este esfuerzo diario de este programa de mañana que sigue Carolina. Muy bien.